Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En este video vamos a ver cómo podemos este, trabajar acá con la línea de tiempo, cómo nosotros podemos insertar un cuadro de texto, cómo nosotros, nosotros podemos insertar formas, eh, cómo nosotros podemos eh, asignar el foco, por ejemplo, dentro de... de la edición de nuestro video ¿sí? fíjense que eh, nosotros podemos observar acá que este video tiene una duración de 0.52 segundos es solamente un ejemplo que les estoy mostrando eh, y este, uno puede observar acá eh, que esto va corriendo hasta acá hasta el 0.52 si uno tiene 10 minutos entonces eso corre hasta 10 minutos y bueno, la idea un poco acá, es cuando estemos trabajando en la edición del, del video, es que podamos ver, ver esta línea de tiempo, de, eh, de, de, digamos, eh, en, en, utilizando este espacio, ¿sí? Entonces, este, lo que podemos hacer, eh, si es que estamos trabajando acá, es podemos utilizar este Zoom, ajustar línea de tiempo, ustedes ven acá, entonces nosotros ajustaríamos esta línea de tiempo y ustedes pueden observar que ahora ya podemos ver, este toda la línea de tiempo de nuestro video entonces para la edición del video lo que normalmente hacemos es corremos el video y en los puntos donde nosotros consideremos que podemos este, recortar o donde de repente nosotros podríamos grabar una pequeña narración o donde nosotros podemos insertar más información sobre nuestro video entonces es ahí donde uno para el video y eh, agrega este, esos objetos que está necesitando, ¿sí? Entonces vamos a correr en el, el video ahora Fíjense que en este punto, este, yo estoy seleccionando, o estuve seleccionando esta parte del video, eh, donde eh, está el enlace. En ese punto, por ejemplo, nosotros podríamos acercar, hacer un zoom, por ejemplo, sí, eh, dentro de la presentación. Entonces, fíjense que acá hacemos clic acá, eh, en el video, y este, lo que podemos a, hacer es eh, agregar un, un zoom. Entonces, este, para ello nos vamos hasta acá, insertar zoom o panorámica. Y fíjense que el zoom que este, yo estoy insertando eh, aparece en esta línea de tiempo. Uno puede inclusive también manipular un poco acá para ver cuántos segundos este zoom podría mostrarse acá. Y este, a continuación, fíjense que eh, en este punto entonces este, uno quiere que se vea el, el zoom, entonces ese va a ser el efecto que yo quiero conseguir eh, normalmente también eh, cuando trabajamos con el zoom, trabajamos también con el foco entonces en este punto también uno puede insertar un foco, fíjense en este punto yo acá inserté un foco entonces es como que me va a poner el foco en esa parte, si ¿sí? va a ser un zoom y, este, eh, vamos a ver cómo se, se, se vería ese efecto en, en, en nuestro video. Entonces, este, vamos a traer, eh, vamos a, a, acá está el foco. ¿Mm? Ahí es donde le, le pongo el foco. Fíjense que ahí le, le inserto el foco. Y este foco, este cuando yo selecciono acá, entonces también me aparece el, el tiempo en el cual tiene que aparecer. Vamos a ajustar más o menos a la duración, en este caso del zoom. Y a continuación, entonces vo volvemos nuevamente un poquitito atrás para ver este, cómo funcionaría esto. Corremos nuevamente el video. Fíjense que si yo este no le inserto otro zoom, entonces eso se va a quedar activo allí. Entonces, una vez que nosotros este ya hayamos dado el en el foco con el foco, digamos, esa parte con el zoom, lo ideal sería nuevamente que eh, en, en algún momento insertemos nuevamente un zoom que cubra toda la, la ventana, entonces como para que vuelva otra vez a su estado original nuestra pantalla. Entonces vamos a correr un poquitito más esto acá paramos esto acá y nos vamos nuevamente a insertar un zoom o, o panorámica acá y en este caso nos aseguramos de que este zoom tome nuevamente toda la pantalla este es el truco que tenemos que hacer eh, y lo ideal sería que no nos tome demasiado tiempo acá en la línea de tiempo para que esto vuelva otra vez a su lugar fíjense cómo esto va a funcionar Ahora, vamos a correr nuevamente, aparece el zoom, sale y vuelve otra vez a su estado original. ¿sí? Entonces, este uno puede ir avanzando nuevamente en el video. Fíjense que en este punto, por ejemplo, estoy señalando acá con el con el dedo para poder hacer un clic acá dentro de, de, de Download. Entonces, por ejemplo, uno podría insertar una forma acá, ¿sí? Podríamos nosotros, por ejemplo, insertar una forma y este hacer eh, que esa forma aparezca este acá sobre el sobre esa parte en el en el tiempo digamos sí entonces este podríamos hacer que en este instante entonces esto aparezca acá fíjense que acá uno este puede también retocar este los eh, cómo quedaría esto, si va a tener texto, si va a tener margen izquierdo este, eh, acá también uno puede eh, indicar que va a ser sin relleno, por ejemplo eh, el color que va a ser, fíjense que acá se queda como un colorcito ahí eh, podemos buscar eh, una línea sólida, por ejemplo, para indicarle entonces este, uno puede ir eh, utilizando eh, un color rojo, por ejemplo, acá en el borde y esto va a, va a darle esa información. Acá podemos controlar cuánto tiempo queremos que aparezca eso ahí. Y vamos a ver cuál es el efecto que crea eh, eh, esto que acabamos de agregar. Entonces, correo nuevamente el video. Fíjense que... Y este uno puede indicar eso ahí con con, con, un, con con una forma, por ejemplo. Otra forma que podríamos utilizar, por ejemplo, podría ser utilizar una flecha, por ejemplo, en lugar de utilizar un círculo en ese lugar. Y bueno, esto ya queda, eh, o, o globo de texto, por ejemplo, ya queda un poco a, a criterio de cada, eh, cada docente cuando esté eh, editando su video. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para eh, editar su video en Active Presenter. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.